muy bien mis amigos hoy vamos a hacer una nueva práctica usando eh, la técnica de la cuadrícula ya ustedes saben que uno de los materiales más importantes es la regla y la imagen que vamos a utilizar en este caso les voy a mostrar cuál es la que vamos a usar y se trata de nuestro amigo speedy gonzález Listo, como pueden ver en este caso vamos a utilizar la misma cuadrícula de 5 por 5 5 horizontales por 5 verticales Listo La medida ya en la cuadrícula no es tanto importante Pero sí debemos tener en cuenta la forma en que se tomó la cuadrícula Para que la imagen vaya a quedar muy Tener en cuenta lo siguiente Lo primero es medir la hoja ¿Sí? Mi hoja mide 30 centímetros ¿sí? 30 de ancho y mide desde aquí, desde la línea mide 21 centímetros ¿sí? entonces yo lo que voy a hacer es que en la línea vertical voy a utilizar solo 20 voy a marcar 20 ¿sí? acá 20 y voy a trazar la línea inferior para que me sirva esa de base listo entonces ahora sí voy a dividir los 30 entre 5 ahí usamos la tabla del 5 o del 6 6 por 5 30 entonces ya 6 centímetros 6 12 18 24 debo hacerlo también en la parte inferior para que las líneas me queden bien divididas, 6, 12, 18 y 24, hacer la cuadrícula es muy fácil, solo debes concentrarte o debes manejar adecuadamente la regla, recuerda que las líneas las vas a hacer de forma clara, no las hagas muy muy fuertes, porque recuerda que las líneas las vamos a borrar, inmediatamente tengamos nuestro dibujo listo y además les recuerdo nuevamente no eh, hacerle mucha fuerza porque eh, no queremos cicatrices en el papel listo, tenemos 20 20 centímetros 20 dividido entre 5 nos va a dar 4 4 por 5, 20 4 8 12, 16 y lo mismo hacemos al otro lado 4, 8, 12 y 16 trazamos las líneas horizontales para que nuestra cuadrícula vaya quedando lista finiquita finita Listo, trazamos y listo. Así amigos, ya tenemos nuestra cuadrícula lista para empezar a dibujar. Bien, mis amigos, y más rápido que Speedy González, así estuvo el dibujo. Pero no se preocupen que eh, mientras lo vamos delineando, les voy a ir explicando eh, o, o haciendo un recorderis de cómo debemos usar nuestra cuadrícula. ¿Listo, amigos? Repasamos entonces. Debemos tener en cuenta que las líneas eh, verticales se van a encontrar con unos puntos de las líneas horizontales, entonces, tenemos que eh, en el cuadro, en el recuadro, digamos así, del B4 ¿sí? está, hay parte del sombrero. Entonces, por ejemplo, yo inicié en este caso haciendo el dibujo de Speedy González, eh, con el sombrero para tratar de ubicar la parte eh, más eh, grande del dibujo en el formato, así con esta técnica de la cuadrícula podemos lograr eh, disminuir un dibujo o aumentarlo, como ustedes pueden notar, yo eh, lo hice más grande para que ustedes puedan eh, evidenciar los detalles. Listo amigos, el dibujo que hemos creado eh, de Speedy González, cómo dibujar a Speedy González con cuadrícula, lo hacemos eh, para que podamos practicar para que podamos mejorar en el dibujo, para que podamos eh, adoptar nuevas técnicas de dibujo y para que nosotros cada día vayamos mejorando nuestras técnicas. Si tú quieres aprender a dibujar, pues no dudes diariamente en hacer por lo menos un dibujo, cualquiera que sea el dibujo, para que así de esta forma puedas eh, uh, mejorar en la técnica. ¿Listo amigos? Y... Pasamos entonces al coloreado, ya los voy a dejar con el video rápido y eh, espero que lo disfruten y espero que practiquen mucho. Si quieren más consejos me escriben en los comentarios que les estaré contestando oportunamente. Bueno amigos, espero les haya gustado este dibujo, los dejo, no olviden suscribirse allá en el cuadrito rojito de la parte de abajo y les dejo unas sugerencias de video también de otras caricaturas de ayer y hoy, de allá de los 80 y los 90, aquellas que nos hacían disfrutar mucho y además los dejo acompañados de una rica y deliciosa musiquita para que se relajen mientras dibujan. Bueno amigos, no siendo más los dejo, chao chao, bye bye, un fuerte abrazo.